Eh, me recuerdo que en Italia cuando era chiquita me llevaban para planchar el pelo, pero no todo el mundo me planchaba el pelo porque es muy abundante. Entonces me llevaban de unos chinos y lo que recuerdo era que me dolía mucho porque no sabían cómo manejarlo. Entonces, al llegar acá de Colombia, mi mamá optó por hacerme la queratina, pero al hacerme la queratina lo que hizo fue empeorarme el pelo y por eso me lo corté, así como lo tenía. Llevo el pelo así rapado por acá porque considero que uno tiene que cambiar, probar cosas diferentes hasta encontrar como uno se sienta más cómodo y en este momento me gusta mi pelo así afro.